Otra vez nos cortaron la luz, gruñó Clara mirando al techo. Voy por las velas. Clara vive en un modesto pH del centro de Buenos Aires, de esos que tienen las habitaciones y el baño conectados junto a un pasillo o patio. La otra habitante de la casa es su hija Nadia, de cuatro años y medio. Una niña de pocas palabras que siempre está distraída en sus juegos. Al momento del apagón habían terminado de cenar, y Nadia se encontraba sentada en el piso del living contando las manchas de humedad del techo. Clara se tomaba un café. Trajo dos velas, se prendió un cigarrillo con la llama encendida y mientras lo fumaba tenue luz para calmarse, Nadia la sacó de sus pensamientos con un grito. ¿Qué pasó, hija? ¿Me asustaste? Hay algo fuera, mamá. No, hija, es el viento en los sauces. La nena... Que siempre se portaba bien, se agarró la explicación y se quedó quietita amuchada a su madre. Clara cerró la ventana, apagó el cigarrillo y dijo cansada, parece que no va a volver por un largo rato, mejor será ir a la cama. Levantó a la pequeña upa con una vela en mano y la llevó a su habitación. La arropó y antes de irse nadie le pidió una historia. Accediendo al capricho de su hija comenzó a relatar. Dicen los viejos sabios que desde tiempos antiguos, si subes a una loma, puedes escuchar el viento susurrando estrofas de una canción. Dicen que esa canción habla de una niña, que bailó, bailó y bailó, hasta que la compasión del cielo le invitó a danzar en su palacio. Terminado el cuento, arropó nuevamente a la niña y se retiró dejándola totalmente a oscuras. Otra vez el viento y nadie se escondió bajo las mantas apretando fuerte los ojos hasta quedarse dormida. Un tiempo después, el sonido de cascabeles la despertó. Se sentó en la cama y atenta se le erizó la piel al escuchar cada vez más cerca aquella espectral frecuencia. Una extraña luz lunar entró por la puerta de su habitación. Entonces, Nadia se quedó quieta, mirando como primero se asomaba un pie que terminaba en punta, luego una pierna, un torso, una mano, un rostro, el rostro de un arlequín. El sonido eran los cascabeles blancos como cuencas de ojos o perlas lunares, imposible notar la diferencia que colgaban del cuerpo del arlequín. Al moverse, desprendía una especie de arena brillante que le proporcionaba una luminosidad leve, pero impactante. La curiosa criatura le sonrió a la nena y comenzó a danzar en la habitación al son de los cascabeles, una melodía que solo él podía escuchar mientras iba arrojando arena a su alrededor. Nadie estaba embelesada y el pánico parecía perderse con cada giro del arlequín que lentamente se le iba acercando. Así fue que cuando estuvo frente a ella, levantó su mano llena de arena y sopló. La oscuridad regresó al cuarto. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana y nadie despertó. Sus cabellos le cubrían el rostro. Clara entró a la habitación con un vaso de jugo de naranja. Primero sucedió el shock y el jugo se precipitó. Luego llegó la parálisis y Clara observó con un grito ahogado a su hija que se descubría la mirada, mientras el suelo absorbía lentamente el líquido.